Buenas noches y bienvenidos a estas charlas de Brahma Kumaris en Costa Rica, estas charlas semanales. Eh, vamos a tener hoy el tema que, del cual vamos a hablar, que es un tema muy, muy práctico, muy útil, y es el arte de, de cultivar el contentamiento. Así es que, eh, de nuevo, gracias por unirse a nuestras charlas. Y vamos a empezar con un momentito de reflexión, un momentito de, de contemplación, de meditación. Entonces sentémonos en forma cómoda y relajemos el cuerpo, respiremos profundamente. Al inhalar, abro mi corazón. Y le doy gracias a la vida por tantas bendiciones. Y al exhalar, comparto todas estas bendiciones que siento en mi corazón con el mundo. A nivel de energía. Y me doy este espacio para mí. Me doy este espacio para cuidarme. Me doy este espacio para reflexionar sobre mi vida. Me doy este espacio para alimentar todo lo bueno que hay en mí. Invito al Ser Supremo a estar conmigo en este momento. A que sea mi guía en mi vida, en mi crecimiento espiritual. Sé que el Ser Supremo es mi protector, es mi Maestro Supremo, es mi compañero y es mi mejor amigo. Así es que lo invito a estar conmigo en este momento, en este espacio que me he dado para estar, para este momento de crecimiento espiritual, de, de autodesarrollo, de autodesarrollo personal. Y reflexiono sobre mi vida. Y me pregunto, ¿cómo puedo hacer para sentirme más contenta en mi vida? ¿Qué puedo hacer para tener más contentamiento? Y reflexiono en mi vida, sobre mi vida, y pienso sobre esta pregunta. ¿Qué puedo hacer para sentirme más contenta en mi vida? Para sentirme mejor en mi vida para sentirme más plena, más afortunada, tener más conciencia de todas mis bendiciones. ¿Qué puedo hacer en mi vida para tener eso más en mi conciencia, para sentirlo más? Está un ratito para pensar sobre esto, ya que es mi vida, es el proyecto más bello que puedo crear, el proyecto de mi vida. Así es que vamos a terminar esta reflexión, esta meditación, este momentito de contemplación con esta pregunta y con esta pregunta vamos a empezar esta charlita de hoy Om Shanti y Om Shanti es algo que decimos mucho en Brahma Comaris. Om soy un ser espiritual Shanti soy un ser de paz, soy paz Om Shanti y de nuevo, bienvenidos como les había dicho ya, eh, y, y los felicito por tomarse este tiempo para ustedes, tomarse este tiempo para, para crecer espiritualmente, para empoderarse espiritualmente, para sentirse mejor con ustedes. Y el tema de hoy, el contentamiento, cultivar el arte del contentamiento. Es un tema que muchas veces no nos sentimos todo el tiempo o muy frecuente en el día contentos. ¿Y qué nos quita este contentamiento y cómo podemos cultivar este contentamiento? Entonces quiero que pausemos un momentito y piensen ustedes, ¿qué les quita a ustedes el contentamiento? ¿Qué, qué durante el día les quita el contentamiento, el sentirse contentos? Y ahora podemos pensar qué podemos hacer para fortalecer, nutrir, alimentar, cultivar el sentirnos contentos. Sentirnos mejor. Porque es nuestra vida y nosotros somos los creadores de nuestra vida. Nosotros somos los creadores de nuestros pensamientos. Cada uno de nuestros pensamientos, nosotros somos quien los creamos y cada uno de nosotros crea nuestros pensamientos y de nuestros pensamientos vienen nuestros sentimientos, vienen nuestras, vienen nuestras emociones, nuestra actitud, todo esto. Entonces es muy interesante este, el, el entender esto, que yo puedo cambiar mis pensamientos, si no me estoy sintiendo con una actitud muy buena, si no me estoy sintiendo muy contenta, puedo analizar qué está pasando en mi vida y puedo también transformar eso. Entonces, algo que es muy interesante es que tengo que sentirme contenta conmigo misma. Tengo que sentirme contenta con mi forma de ser, con mi forma de vivir, con mi forma de actuar. Esto va a fortalecer y alimentar el que yo me sienta contenta. Si yo estoy yendo por la vida tratando bien a los demás, cuidando de de la naturaleza, protegiendo la naturaleza, eh, hablando bien de las personas, creando pensamientos positivos, creando pensamientos eh, de beneficio para mí, para todos, me voy a sentir mejor conmigo misma, voy a alimentar y voy a fortalecer así mi contentamiento. Algo que tiende a quitarnos mucho el contentamiento, el sentirnos contentos, es el olvidarnos de Podemos decir, pensemos hasta en 30 cosas, 30, 40, con solo que tengamos un techo sobre nuestra cabeza si lo tenemos, con solo que tengamos comida cuando tenemos sangre, eh, sam, hambre, perdón, cuando tenemos hambre si la, ten, si la tenemos la comida, con solo que tengamos abrigo cuando tenemos frío, si podemos tener un abrigo, ¿verdad? Algo con que abrigarnos, con solo que tengamos estos ojos y si los tenemos para ver la boca para expresarnos, los oídos para escuchar y si no los tenemos, bueno, tenemos otras cosas, verdad, si no tenemos el audio, si no tenemos la, la voz, si no tenemos, si no podemos ver, bueno, pero tenemos otras cosas, entonces, si nos ponemos a ver cuánto tenemos en nuestras vidas, el corazón cada vez más se llena de agradecimiento, el corazón cada vez más se llena de, de, de sentirnos tan afortunados y solo Solo sentimos agradecimiento y el agradecimiento, el sentir agradecimiento es una energía muy, muy positiva. Pero ¿qué pasa a veces en la humanidad que trae descontento, que trae sufrimiento? Es que nos fijamos, a veces tendemos a fijarnos en lo que no tenemos. En vez de fijarnos en todo lo que ya tenemos. Entonces cuando nos fijamos en lo que no tenemos tiene una lista enorme de deseos, de deseos, deseos, quiero, quiero, quiero cosas materiales y vivimos en un mundo que es muy materialista en general. Los medios de consumo nos bombardean con, con la sociedad consumista y quieren como manipularnos y atraparnos en ese consumismo. Pero si nosotros eh, no nos dejamos manipular y atrapar por, el, por el, los medios de comunicación que nos quieren verdad atrapar como en este consumismo, sino que nos mantenemos conscientes de la importancia de mantener este corazón de agradecimiento que realmente lo que necesito es tampoco para ser feliz y realmente una vida sencilla una vida eh, sencilla muchas veces me da más libertad me libera me da más libertad me me da una vida más flexible si se quiere me hace sentirme más contenta, me hace sentirme mejor, me hace en cierta forma tener más calidad de vida. Pero si yo me quedo, quiero quedar atrapada por, por todas estas listas enormes de, de deseos ilimitados, primero quiero un carro, último modelo, después quiero cambiar el carro para este otro tipo de carro y nunca me sacio por vacíos, en mi opinión, internos, vacíos espirituales que hacen que queramos llenarlos con cosas materiales pero todos estos, estos sentimientos espirituales de vacío solo se pueden llenar de una, de una forma espiritual, que vamos a hablar en un ratito sobre esto. Entonces, eh, el, es la importancia de sentirnos, eh, es import, la importancia de, de hacer una lista, ¿qué realmente necesito yo? ¿Y qué, y, cua, y, ¿Y qué realmente son simples deseos que puedo vivir sin ellos? ¿Cuántas son necesidades básicas en mi vida y cuántos son deseos que me están como quien dice atrapando, manipulando, quitándome mi calidad de vida? Muchas veces las personas trabajan 14 horas al día, digamos, para poder tener más cosas materiales en la casa y los hijos lo que quieren es a su papá y a su mamá en su casa. Yo trabajé como profesora y recuerdo que a veces yo le decía a los estudiantes si habían podido conversar con sus papás la noche anterior y dijeron no, cuando yo me acosté yo, ellos no habían llegado del trabajo. Esto era secundaria, yo trabajé en secundaria y cuando los estudiantes se venían para el colegio los papás no se habían levantado, entonces ¿cuántos los veían? Realmente entonces es valorar, valorar nuestra vida y ver qué realmente necesitamos y qué realmente son deseos que no necesitamos. Y, en, y eso nos va a ayudar a sentirnos cada vez más contentos porque las cosas materiales no nos van a, ser, a ser, ayudar a sentirnos contentos. Más bien nos van a hacer cada vez más descontentos porque esto como decía anteriormente, estos deseos nunca se acaban. Entonces otro punto que estaba hablando anteriormente es eh, verdad el, el, el, el disfrutar de una vida sencilla, la sim, simplificar nuestra vida. Simplificar nuestra vida es, este, eh, es una virtud y es una, y es una fortuna también. Entonces podemos ver también, podemos evalu evaluar nuestra vida, y ver cómo la podemos simplificar más, donde tenemos más tiempo para disfrutar, más tiempo para disfrutar de las cosas que queremos hacer en la vida. También algunas veces las personas se llenan de deseos y deseos por temor a no tener. Pero realmente si nos ponemos a pensar que si yo uso bien los recursos, yo uso bien el dinero, de una forma consciente, yo, soy, yo, yo no, mal, no malgasto la comida, no malgasto el agua, la electricidad, no malgasto el dinero, siempre voy a tenerlo. Si yo no lo malgasto, no lo mal uso, siempre voy a tenerlo. Entonces, al yo usar todos estos recursos en la vida de una manera responsable, eh, es una ley, lo que llamamos la ley del karma, auto, eh, naturalmente siempre voy a tener. Entonces, si yo lo mal gasto, el mal uso, puede que algún día no lo tenga. Entonces, también eh, vivir en una manera responsable ante todos estos recursos me va a asegurar a mí que voy a, voy a siempre a tenerlos. No, no vivir con ese temor de, que, de no tener. Entonces, también alguna, a, a otro aspecto muy importante. En cuanto al eh, sentirme contenta, es que, como decía anteriormente, sentirme contenta conmigo misma, pero también somos seres sociales. No podemos realmente vivir aislados, o tal vez podemos, pero no es lo normal en la humanidad. El ser humano en, lo man en general es un ser social. Algunas personas escogen vivir aislados, pero como, le como decía hace un momentito, no es, lo, no, no, no es lo natural. Entonces, como somos seres sociales, algo que va a ayudar a, a yo sentirme contenta es mis relaciones sociales, mis relaciones con los demás. Que realmente las relaciones verdad son un poco retadoras. Pero si yo empiezo a alimentar el arte, de relacionarme en forma armoniosa con los demás y, y empiezo a reflexionar qué necesito, para alimentar mis relaciones que sean armoniosas, porque eso me va a ayudar a mí a sentirme bien, a sentirme contenta, a sentirme bien con los demás. ¿Qué necesito yo desarrollar en mí, alimentar en mí, para poder este, alimentar y crear, crear relaciones más armoniosas? Porque no puedo cambiar a los demás, simplemente me tengo que cambiar yo. Entonces... Eh, realmente las personas quieren, uno quiere ser respetado por los demás y las personas también quieren ser respetadas, a uno, a uno le gusta ser valorado por los demás y las, entonces, y las personas también les gusta ser valoradas, entonces entre más yo reflexiono cómo a mí me gusta que me traten, cómo me gusta sentirme con las personas, cómo me gusta ser tratada. Entonces las otras personas también van a querer lo mismo. Entonces entre más yo hago ese esfuerzo de tratar a los demás con respeto, de tratar a los demás eh, apreciándolos, valora, valorándolos, eh, dando un sentimiento de pertenencia, dándoles un, un sentimiento de pertenencia, entre más yo eh, actúo con los demás con una actitud humilde, no egoísta, no, no perdón, no con ego, no con ego y egoísta, sino humilde, con un corazón generoso. Y no generoso necesariamente de cosas materiales, de dar cosas materiales, sino generosos en el sentido de una sonrisa, una palabra de aliento, una palabra cariñosa, eh, mi compañía cuando es necesaria, cosas por el estilo. Entonces un corazón generoso, un corazón de dar, en vez de estar exigiendo. Entonces, entre más yo actúo con los demás de esa manera sin expectativas porque realmente cuando actuamos con los demás con expectativas, con querer controlar, eso, eso causa a veces fricción en las relaciones. Entonces, eh, entre más yo actúo de esa manera con los demás sin expectativas, si me dan, si me dan cariño o amor que yo se los estoy dando y si me lo dan o no me lo dan, está bien. Si me tratan con respeto, no está bien, no me afecta. Yo empiezo a, a, a tratar las relaciones de esta manera, donde, donde yo me siento que quiero dar sin esperar. Eso me va a proteger mucho, a no sufrir, a no sufrir porque sufrimos mucho en las relaciones por estas razones de expectativas, de querer contraer, controlar que los demás sean como quiero que sean, etcétera. Eso me causa sufrimiento y me causa muchas veces fricciones en las relaciones. Pero realmente, ¿cómo me voy a llenar? ¿Y, qué, ¿Y cuál es el ser que me va a llenar mucho de amor, de paz, de felicidad, de contentamiento para yo poder dar todo esto en las relaciones? Y en mi opinión, este sentimiento de contentamiento va muy ligado a esta conexión con Dios, con el ser supremo, con el alma suprema como quieran llamarlo, cualquiera que sea su camino religioso. Esta relación con este ser supremo, con este ser de amor, con este ser que nos ama, con este ser que quiere ayudarnos a ser feliz, esta relación me va a llenar de su amor, me va a llenar de su paz, me va a llenar de su, de su fortaleza, me va a llenar de plenitud. Y al yo estar tomando cada vez más de este ser es ese ser supremo, su amor, su paz, su fortaleza, su, su felicidad, su dicha. Entonces me va a ser más fácil dar a los demás eso que estoy recibiendo del ser supremo. El ser supremo, el ser supremo se vuelve mi sostén, se vuelve mi, mi único sostén, mi apoyo, mi soporte. Y eso lo voy a dar a los demás. Lo que, lo que estoy recibiendo del ser supremo lo voy a compartir con los demás y entonces vean qué lindo lo que sucede como decía anteriormente, puedo, eh, puedo dar todos estos sentimientos lindos, un trato lindo a los demás sin expectativas, sin esperar porque lo estoy recibiendo del Ser Supremo y me estoy llenando del Ser Supremo. Entonces para mí el contentamiento, el ingrediente número uno, lo principal, es esta relación con el Ser Supremo, con Dios, con Jehová, con Allah, como lo llamen, esta relación con el Ser Supremo, con, con el alma suprema, con este ser de amor, un amor ilimitado que quiere ayudarnos a ser felices y entre más yo desarrollo esta relación y una, una dulce conversación con el Ser Supremo, una dulce relación con este ser, eh, con Dios, eh, entre más yo desarrollo esta relación, más pues llenándome, llenándome y mi corazón se va volviendo cada vez más lleno de, este, de esta fuente ilimitada de todas las cualidades, virtudes, sobre todo el amor y entonces eh, más fácil me va a ser sentirme contenta, para mí es muy este ingrediente de esta relación con el Ser Supremo es muy necesaria para sentirme contenta. Porque si realmente no tengo esta relación, soy un ser espiritual por naturaleza y si no tengo esta relación con el Ser Supremo y no, y no siento su compañía, su presencia, su, su, su amor, etc., es menos fácil tratar de llenar los vacíos espirituales de lo externo y entonces como esta lista de deseos se hace muy grande como decía anteriormente, porque queremos llenarlo, llenar estos vacíos espirituales con todas estas cosas materiales pero yo entiendo que estas cosas materiales es como un hueco sin fondo que nunca me van a llenar cada vez más a esta lista de cosas de deseos materiales cada, cada vez se va a hacer más grande y cada vez me voy a sentir más vacía entonces entiendo que, que puedo empezar a explorar o fortalecer o alimentar esta relación cada vez más con Dios, con el Ser Supremo. Y, y van a ver lo lindo que es, cómo la, vida, cómo la vida va mejorando, cómo nos vamos sintiendo más contentos, cómo nos es más fácil ser amorosos con los demás, tener más tranquilidad, más paz. No siempre pasamos, pasaremos la prueba, digamos, habrá, habrá momentos donde nos sentiremos un poquito impacientes o tal vez no tan contentos en X momento, lo que fuera, pero seguimos, seguimos haciendo esos esfuerzos para, para cada vez más sentirnos más llenos y plenos. Y, y sobre todo en estos tiempos tan tan inciertos y retadores que estamos viviendo, ¿no es cierto? Es una, también el, estos tiempos nos están dando un poco de más tiempo para nosotros, en cierta manera, para, para fortalecer esta relación, y esta relación nos va a fortalecer tanto internamente que nos va a ser más fácil afrontar lo que sea con sabiduría, con ecuanimidad y con contentamiento. Tal vez no todo el tiempo, como decía anteriormente, de contentamiento, de sentimos contentos, pero sí nos sentimos más llenos de fortaleza. Así es que, bueno, espero que, haya, que hayan, se hayan beneficiado de una manera u otra de esta charlita y vamos a terminar con una, con una reflexión, una meditación y, y, y ojalá se sigan uniendo a nuestras charlas de Brahma Kumaris de Costa Rica y los martes y los lunes tenemos meditaciones también. Así es que siéntense en forma cómoda. Relajen su cuerpo. Respiren profundamente. Y al respirar profundamente, le doy gracias al Ser Supremo y a la vida. Por inspirarme a sacar ratos, a sacar estos ratitos para mí. Para cuidarme. Para conocerme espiritualmente. Para fortalecerme espiritualmente, para conectarme más con mi sabiduría, con toda esta sabiduría que hay dentro de mí. Y para explorar cada vez más esta relación con Dios, para explorar cada vez más esta relación con el Ser Supremo, con el alma suprema, con este ser de amor. Y le doy las gracias al alma suprema, a Dios, por guiarme, por ofrecerme todas estas oportunidades para crecer espiritualmente, por estar siempre cuidándome, presente en mi vida, por protegerme. lo quiero invitar a acompañarme en mi camino espiritual, en mi camino de autodesarrollo, de autocrecimiento, en mi despertar espiritual. Que me siga guiando, que siga tomando mi mano. Y hago el propósito de todos los días recordarme de cuán afortunada y bendecida soy. Si comparo mi vida con otras personas, me doy cuenta de lo muy afortunada que soy. Y así, al sentirme tan bendecida, tan afortunada, mando esas bendiciones, esos sentimientos de buenos deseos, para la humanidad. Mis buenos deseos y recordando a, al Ser Supremo a Dios, visualizo los rayos de luz de Dios, del alma suprema, cubriendo toda la humanidad, cubriendo toda la humanidad, todo el mundo, sus rayos de protección. Sus rayos de amor, sus rayos de paz. Y así, todos los días me hago el propósito de hacer una lista de todas mis bendiciones, de cuán afortunada soy. Y todos los días saco ratitos para conversar con el alma suprema, con Dios para conversar con él, para contarle lo que está en mi corazón y darle las gracias por tanto que me da. Om Shanti. Buenas noches. Ojalá se sigan uniendo a nuestras charlas semanales lunes meditaciones, martes estas charlitas y, y pueden explorar nuestra página web postdepaz.net. también ofrecemos cursos y todo gratuito como servicio a la comunidad. Así es que buenas noches y mejores deseos en todo lo que, en todo, en sus vidas. Om Shanti.